Sí, yo conozco a este cabrón, el el chaleco. El de la donterida mora en la cabeza. Sí, claro, muy simpático, muy caballero. Muy bueno para la salud. Yo yo puedo, voy a amarlo, ah, para que no anden perdidos, para que no anden pegando para los ciegos, pero me tienen que comprar un completito primero, ¿ah? yo, yojo, colchudos, si no no. Señora, me pido un poquito porque estoy aquí ocupado atendiendo a todo tu caballero, ah, no, pero no, no se vayan pues no me compraron el completo, ah, ayuda. Están asaltando, por favor...